Vosotros chavales habéis visto el vídeo de Chugrut. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me da un completo, por favor. Inmediatamente, señor. Lo quede con Chugrut. Eh... No. Sin Chucrut Eh, señor Le deberé pedir Que se aleje De mi puesto Pero por qué Señor Aleje Pero por me tengo por que calme por por Porque me tengo que pero, pero Señor sí. Ayúdame, están asaltando, por favor, por favor ¿me tengo que ir <ríe> Espérate, ¿qué pasa si ponemos este vídeo en velocidad 0.75? Hola, buenas tardes... Me los entero, ¿eh, chavales? Hola, buenas buena tardes... Tarde. Hostia, va más lento, sí, va más lento me da un completo, completo. por favor. Inmediatamente, este señor. señor. Lo quede con Chugrut. Mucho mejor así. Eh, no, no. No, sin Chugrut. Rápido, hay verdad, rápido tiene que ser Con la voz señor, del mal le debe de pedir Que se aleje De mi puesto Pero ¿Por qué? Señor Pero por qué me tengo que Cállate vaya. qué Por favor. por favor Vale, ahora velocidad normal chavales A ver cómo suena Normal, no sé si 1.5 vamos a probar 1.5, vale uh, buenas tardes No, no, no, todavía todavía habla un poco lento Yo creo que 1.75 es la clave Hola, buenas tardes Me da un completo por favor, inmediatamente, <risa> señor. Lo quede con chucrut. Eh, <risa> no, no, no, sin chucrut. Eh, señor, le deberé pedir que se aleje de mi puesto. Pero ¿por qué, señor? Por aleje por que... claro, sí, claro, no por porque me tengo que ir. Vaya, ayer no ¿por, por, por, por favor. Favor. me tengo que ir, señor. están asaltando. Por favor, por favor, tengo que ir. Dios. <laughs> I took her No. To... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Este, Esto... Esto es contenido de calidad, chavales Lo que pasa es que no sabéis apreciarlo Espera esperaos un momento Voy a probar una cosa Voy a probar una cosa <risa> por... espera, espera, espera, espera, espera Me está taladrando más a mí también, tranquilos Hablo, arreglo todo, no os preocupéis ¿Vale? Chugurut. Mi Aclaro ah, no se escucha, tío, es verdad, no se escuchaba aquí. No. Que putada. Qué putada, espérate, espérate, espérate, preferencias. hardware de audio. Yo lo escucho, pero vosotros no lo estáis escuchando, porque no. No. Lo quiero hacer ultra mega mega. Mira, a chuparla, lo hago así. Velocidad. Mantener tono de audio. Sí. No sé cómo sonará esto, ¿eh, chavales? A ver. Da miedo, da miedo, da miedo. No, espérate, espérate. ¿dónde está el qué? Eh, es que creo que esto es lo del. Eh... 500 de ganancia de audio, fuck it. ¡Hostia, chaval! ¡Mira toda la barra de audio! What the fuck? ¿Qué coño se va a escuchar? Espérate. Tengo miedo, eh. Esto puede petar todo el puto PC. Da mal rollo, eh, hostia. Me, me, me pasa con el audio, creo. Me he pasado Tengo que ponerlo a menos... menos 40. Uf, no, no, no, no. Menos... menos... Busca tiempo perdido de tu IFE y dime qué piensas sobre la letra. Te prometo que esta es una canción en serie manos en oración. Ahora está muy baja la... Muy, ¿Qué coño está pasando aquí? Es que porque no se escucha, tío. Ahora no se escucha nada, tío. Fuck it.